Bueno, pues eh, 31 de marzo de 2018, feliz año nuevo a todos. Mm, lo que me he estado trabajando, bueno, no me he estado trabajando nada. Esta, esta Semana Santa eh, básicamente me he estado tocando los eggs mm, totalmente. vamos No he hecho ni el puto huevo, ni he tocado la guitarra, ni he tocado nada. No he hecho nada, nada. Ni he ido, no he visto ni las procesiones, en fin. Bueno, pero en cualquier caso, sí he estado, sí he hecho algo productivo. Lo más productivo que he hecho ha sido... Seguí buscando el programita de tabulatura y he encontrado en un disco duro por ahí que tengo, <coughs> he encontrado una versión eh, portable, una versión de esta de que no se instala, sino que funciona directamente, ejecutable, del, del tabletit, Edit. ¿vale? Y con esto ya por fin me he puesto a hacer tabulatura. He hecho un par de tabulaturas de guitarra, una concretamente, un par no, una, una de guitarra y una de banjo. Y la de banjo es una idea que tenía, que saqué. Y digo, esto lo tengo que, que apuntar de alguna forma porque si no se me va a olvidar. Y es la intro de, del tema este de, de Mike Oldfield que se llama Moonlight Shadow. En un estilo melódico, ¿vale? Es relativamente sencilla. Me, los que ya tengáis alguna noción del estilo melódico, es que sale sola, ¿vale? Porque es la, la escala de sol vamos, no tiene más historia. Y nada, y es lo que he hecho. También, eh, como ya que tenía la intro, digo, bueno, pues voy a, a ver si me trabajo un poquito el tema entero. Yo tengo una versión ahí que os pongo ahora el enlace, pero está pensada en la guitarra más que en el banjo, el banjo está más de un rol de acompañamiento. Entonces he pensado hacer una versión melódica, melódica en el sentido estilo Keith, ¿vale? Bill Keith, melódica del tema. No me la he trabajado todavía, pero es lo que me ha pasado con el, con el Sweet Child of Mine, no me lo, no me lo he trabajado. Pero bueno, ahí está, es una idea, y quien sabe estos días o este verano, pues me pongo y lo, y lo saco, y ya os pondré el episodio. En concreto, lo que he hecho ha sido, pues eso, sacar la introducción y, y los acordes, que ya me sabía de la guitarra, pues buscarle un rol y buscarle alguna cosa para que suene bien en el baño. Y eso es lo que he hecho. Os pongo primero la intro, y a continuación desarrollamos un poco los acordes y tal. Venga, vamos al lío. Bueno, pues las dos primeras notas son al aire. La cuerda tercera es la primera al aire. La siguiente es la quinta al aire. ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir al traste 10 y 9. 10 de la segunda cuerda, 9 de la primera. Vamos a dar con el índice, con el medio. Repetimos con el índice en la segunda cuerda. Le damos a la quinta al aire y eso nos permite ya ir hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, según la perspectiva. Entonces, repito, me voy al traste quinto de la segunda cuerda. Le doy a la primera al aire, ¿vale? Repito esto que lo he hecho mal. La primera al aire repito con el índice en la, en la segunda ahora sí meto la cuarta el cuarto traste en la la primera cuerda y remato esta frase con poniendo el meñique en la en el séptimo traste de la cuarta cuerda y le doy con el pulgar vale esto es lo más difícil digamos de, de todo bueno pues ahora viene un una secuencia de tres notas, triplete o tresillo como se llame, en la cual hago séptimo traste de la tercera, eh, cuarto quinto traste de la segunda y cuarto traste de la primera. Le doy dos veces al, con el pulgar a la, a la prima, a la quinta al aire y sin básicamente variar la postura le voy a dar a la, cual, a la primera en el cuarto traste, a, a la segunda en el quinto traste, repito, es decir, en, eh, segunda, eh, primera, quinta y ahora, aprovechando que tengo este al aire, le doy a la primera en el séptimo y remato con la tercera en el séptimo traste. De manera que todo queda Perdón Repito Y aquí doy dos toques ¿Vale? O si quiero uno solo Ups. O incluso esto Que suena es más potente Igual la, al... Esto que hago al principio También podría hacer Perdón Dándole a la... dejando pulsada la, la cuarta en el quinto traste, pero yo creo que no hace falta. ¿Vale? Esa es la entrada. Bueno, yo ahora os pongo los acordes, no, no me he trabajado todavía la melodía estilo melódico, válgame la redundancia pero eh, me la trabajaré y, y la pondré en otro vídeo, ¿Vale? Entonces los acordes los corto aquí y pongo. Bueno, en la entrada, vamos, eh, si imaginemos que estemos, que está tocando una persona la guitarra, por lo que, de, que nos está acompañando, o sea, la entrada me refiere a esta melodía, pues la, la entrada lo que va a hacer es Sol, Re, Mi menor, Do, Re. Y sobre esos acordes es por donde va a ir todo el rato la canción, ¿vale? Empezaría... Y ahí empezamos en Mi menor. Son los acordes del despacito, ¿vale? En otra secuencia, pero es lo mismo. Mi menor. Mi menor, que lo vamos a poner así. Do. Es tan fácil como... Ahora nos vamos a ir a Re y ahora vamos a meter Sol O sea, vamos a hacer Sol de manera que queda Lo voy a hacer un um, ¿vale? Todo el rato igual Y ahora la parte del. digamos, la segunda parte de la, de la letra, empezamos en sol. En este sol, ya que estamos aquí, empezamos aquí. Re. Y ahora mi. Do, mi menor, do. Re. Luego cuando hace el Y ya, ya empieza a repetir lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, me he estado trabajando esto un poquito Y lo que he encontrado que el rol que le entra en perfecto para acompañar es el, el Shelton Roll. Shelton Roll es este. A ver si lo pongo que se ve mejor. Es así. Índice en la, la primera. Y sobre todo, actuando sobre la primera cuerda Perdón más o menos, lo que digo no está muy trabajada y lo suyo es sacar la melodía eh, y tocar la melodía melódicamente o tipo scratch o como haga falta. No sé si se me ocurre algo. se puede tocar por scratch, ¿vale? Lo del Shelton Roll es una, es una cosa que, que he hecho. Eh, y bueno, ya está. <música>